Oye, ¿cómo viene? Buenos días. Pues nada, hoy se va Kirsten con la moto. Chao, Kirsten. Hemos estado pues casi un mes o un mes viajando semi juntos. Ella con la moto, yo con mis autobuses y mis cosas. Y ahora se va, ella se va para el norte y yo me voy para el sur. Así que un besico muy grande, Kristen, y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Kristen. Buenos días, pues nada, Kristen se acaba de marchar con la moto y ahora me he echado otros amigos. Él es, no recuerdo el nombre. Ramiro. Ramiro. Pues, Robert. Robert. Samuel. y Samuel. Bueno, pues aquí dejo, dejo Basis que es la montaña y me bajo a la llanura tengo medio apalabrado ahí un good surfing para esta noche, así que a ver si esta noche duermo en casa de alguien de aquí de la tierra, porque... Tanto hotel sí que lo he aprovechado editando y cagando y eso, pero un sitio de la tierra me gustaría dormir esta noche. Así que nada, autobús. Bibi Sanam Joy pues hasta aquí he llegado, he llegado a... ¡Eh, yeah, bien! Yeah. Estamos en in, in Black. Eso, estamos en Chandigarh y mira, pues hoy me ha tocado dormir aquí. Okay. Estoy aquí con estos muchachos. Jovencicos jovencitos ellos. Eh, más bajos. Yeah, yeah. Bleed a motherfucker. como. <risa> eso, <risa> bro, rapeiros <risa> cosas así. Sorry for that. <risa> I said boom shankar. Sorry, boom, boom shankar. Hoy duermo aquí y mañana me voy. Por la mañanica temprano. Un Bibisanam Sanam Jonah, on our sister. Baby Sanam Good morning. Good morning. Badar was <laughs> a touch Quran, just Sanam Jonah. Badar was a touch Quran. por la mañana. nada, ya tengo el autobús y ya me voy para allá. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estoy con mi madre, un amigo que nos hemos encontrado. Hello. Hello. You? Hello. Muy bien. Y vamos desde Chandigarh los dos juntos, hasta no sé dónde, en el autobús. Hemos parado ahora a comer... Unas patatillas o algo así. Y nada, vamos a comer esto y... y. para el autobús otra vez. Son 200 kilómetros, 6 horas y media. O sea, otra vez. Muy bien, muy bien, hijo. No lo Sanam Jonam, on a resistor. I am a dead Sanam Jonam, on a